¿Te imaginas que por participar como voluntario o voluntaria en un congreso internacional sobre educación en Tenerife consiguieras un crédito STS? Buscamos estudiantes que vivan en Tenerife y que quieran colaborar con nuestro equipo en el apoyo informático y audiovisual del congreso internacional EDUCON 2018. Participa en una experiencia enriquecedora y conoce desde dentro un encuentro científico de primer nivel. Además obtendrás un certificado de colaboración de gran interés para tu vida académica y profesional.